La radio del Poble tiene moltes cosas a decir. Ven trovate en la Xarxa de Emisores Municipales Valencianas. Así comienza La Represa, un programa de debate, de diálogo, de reflexión y de introspección. En definitiva, un programa de trellat. Buen dia día de vespera, amigos amics y ben una volta mesa a la represa, un programa de trellat. Uí vos oferim un programa extraordinari del món del cómic. En el programa de hoy podremos escoltar el testimoni de Darío Danti, autor del cómic Caspa Radioactiva y también una de las mens de la revista Mongolia. Bueno, empecé en realidad, yo vine a Barcelona en el año 96, enero del 96. Y en el... bueno, yo había estudiado cine y, y en realidad había trabajado pero de, de, en cine, pero de, de ayudante de sonido, cosas así. Pero cuando empecé a publicar cómics, dejé, dejé el cine, pero seguía haciendo animación independiente con cámara de cine de Super 8 y tal. Y entonces en el 97, eh, y entonces estaba en Barcelona... Y, y había empezado a publicar en el País de las Tentaciones y cosas así y, y, bueno, en y también en el suplemento Bang de la Vanguardia que era como el suplemento de música de la Vanguardia y entonces claro, como hacía mis animaciones eh, se me ocurrió irme a Estados Unidos bueno, entre otras cosas esto es como muy porque mi madre tenía una beca en Estados Unidos y estaba, estaba en New Jersey entonces digo bueno, pues tengo donde parar y tal y me fui ahí y de ahí moví eh, mis animaciones a MTV, primero MTV Estados Unidos, y en MTV Estados Unidos me dijeron, no, mira, esto es muy, tenemos todo muy ocupado, muy tal, pero le gustó, y nos, me dijo, eh, vete a Miami, que estamos armando ahí MTV Latino para toda Latinoamérica, y que como está empezando recién, todavía no tiene programación y tal, y entonces me fui a Miami, eh les presenté mis animaciones con un proyecto que era se llamaba Vaca Láctica y era una vaca del espacio que luchaba contra eh, un gaucho zombie, era una cosa mezcla de serie B con, con tal, ¿no? Y, y claro, pues les gustó y me entonces me empezaron a pedir... Es, eh, capítulos de Bacaláctica que duraban un minuto y ellos los pasaban en, en medio de los videoclips. Y era la época encima en que, en que MTV tenía mucho... Porque ahora es más eh, reality shows y tal. En esa época sí que era música y videoclip. Y tenía, por ejemplo, un programa que era MTV alternativo, que era de toda música indie y tal. Y ahí empecé a hacer Bacaláctica. Eh, y al año, cuando ya me tuvieron confianza... Eh, les dije que me volví a Barcelona porque yo tenía mis cosas en Barcelona y yo ya tenía, estaba sentado en Barcelona me quedé un año pero porque, porque bueno porque ellos querían probar cómo era trabajar conmigo que yo como autónomo no trabajaba dentro del canal y me sacaron una visa especial para poder quedarme ese año y tal y cuando se me estaba por terminar yo podía o renovarla y quedarme ahí y la verdad es que me gustaba mucho más vivir por aquí Entonces, me volví a Barcelona y seguí trabajando para ellos haciendo Bacaláctica y luego otra serie que se llamaba Elvis Christ que era un Elvis Cristo que hacía milagros y era en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. ¿no? Y estuve como hasta el 2004 haciendo haciendo cosas para MTV. Lo del Elvis Christ es bastante niño dios. Sí, sí, sí, totalmente. De hecho, en el 98 empecé en el jueves y ahí empecé a hacer el niño dios. Y eran como, claro, eran eran muy paralelos el Christ y el niño dios. Solo que era curioso porque en el jueves yo hacía todo en ordenador y sin embargo, para las animaciones, para MTV, lo que hacía era todo papel recortado, pintado a mano, y lo filmaba con una cámara de cine de 16 milímetros, acuerda? Tengo una cámara antigua, y claro, para animación no hay problema, porque tú no grabas con sonido, era una cámara muda, pero como saca un cuadro a cuadro, me permitía hacer animación. hablemos entonces del sonido. Sí. Bueno, el sonido, bueno, lo que digo, estudié cine, y entonces cuando estudié cine, empecé a trabajar de, de meritorio, el meritorio que sería como... Sí, como en sonido. Entonces, pues, fui pasando de... No trabajé mucho, trabajé un año, pero me gustaba la, la parte de sonido. Entonces, empecé a trabajar primero. Limpias los cables, los levantas, los enrollas. Luego ya pasé a sostener el micrófono. Y justo cuando estaba ahí, pues, empecé a, a trabajar ya en... Me empezaron a publicar cómics y tal y dejé, dejé el cine. Pero siempre me ha gustado mucho el sonido y siempre me ha gustado mucho la música. De hecho, soy muy melómano. Y también tengo el problema de que los que nos gusta la música y nos gusta todo tipo de música luego es muy difícil porque siempre pareciera que es más fácil definirte en un tipo de música, pero yo de pronto puedo estar escuchando blues o Tom Waits o de pronto puedo estar escuchando eh, música indie o folk o de pronto escucho Atahualpa Chupanqui de pronto tengo amigos que hacen electrónica entonces cierta electrónica pop también me gusta y entonces claro, puedes pasar eso desde Frank Nixon o La Costa Brava a de pronto escuchar eh, yo qué sé eso qué yo sé Louis Armstrong o Duke Ellington no y vas cambiando de música Sí, la verdad. Y aparte yo dibujo todo el rato con música. Yo todo el rato estoy con música, pues me pongo música. En el caso concreto de, de las energías de MTV, los efectos de sonido también eran caseros y eran... Todo, sí, sí. Yo hacía todo, yo hacía todo. Hacíamos... Eh... Bueno, estaba con, con otra chica que me, me hacía dibujos, bueno, personajes secundarios y tal, pero yo animaba, dirigía, escribía, hacía los personajes, hacía las voces y hacía también los sonidos. Y después intentábamos buscar mucha música para sonorizar, que en general sacábamos música lounge de, de los años 60, de películas de los años 60, y que me gusta mucho también la música lounge de esa época, y que son Mancini y, y toda esta gente, ¿no? Y sí, y, y la verdad que quedaba bien porque era una mezcla de ciencia ficción bizarra, con humor, ¿no? Y yo creo que quedaba bien como separador, ¿no? Porque en esa época sí que el MTV fue bastante importante para cierta generación en el sentido de que de pronto en la radio pasaban unas músicas y tú en la MTV veías otras, ¿no? En la MTV de pronto el, la explosión del videoclip fue brutal, ¿no? En su momento. Nadie esperaba que el, que el videoclip de pronto fuera un canal de comunicación tan bueno, ¿no? Ahora un poco ha decaído el tema del videoclip, ¿no? Ahora por ahí se ha re ahora ha surgido nuevo la radio, es increíble porque la famosa canción de <ríe> Video Kill Radio Star, ¿no? Que era como que el, el, el video iba a matar la radio y sin embargo ahora el videoclip está más de capa caída y la radio con internet por los por los podcasts y todo esto ha surgido con una fuerza, bueno, ha vuelto a renacer con una fuerza brutal, ¿no? Sí. ¿Hacías muchos que eran en plan caseros a lo mejor eh, con tu voz? O sí, sí, sí, sí, totalmente, sí, sí, yo siempre fui así como muy payasete y, y además cuando estudié cine también me metí a, a hacer actuación pero porque me interesaba mucho el tema de la actuación entonces nunca, ahora sí profesionalmente con, con Mongolia hacemos, hacemos shows pero en esa época me gustaba mucho hacer ver, y hacía mucho ruidito y todo esto, ¿no? Pero después también mi relación con la música viene de siempre hace unos años con, con Fran Nixon y Richie Vicente hacíamos conciertos animados que eran que ellos tocaban y yo dibujaba que también lo ha hecho Max lo ha hecho Liniers con ¿con, ¿con, con quién lo hacía Liniers el dibujante argentino? Con, bueno con, con un músico argentino eh, y es algo que Mauro también lo ha hecho con su banda él dibuja y, y ellos tocan y es muy divertido también porque los dibujantes que en general trabajamos encerrados en casa escuchando mucha música salir a dibujar en escena es como súper divertido de hecho también la he visto hace poco hacerlo a Mamen More una amiga dibujante muy buena y también lo he visto hacerlo en dibujar en directo Mientras pinchaban unos y tal ¿no? ¿Y por ejemplo tú ¿Qué, qué música, eh, o sea, música sí. tocaba cuando tú dibujabas? Bueno, cuando Frank Nixon Y Richie Vicente tocaban sus canciones Las de La Costa Brava y las de esos solistas Que era indie, ¿no? Es indie, pero a mí me gusta mucho el indie Pero lo que te digo, después en casa Escucho de todo, o sea, de pronto tengo una recopilación De folclore latinoamericano Pero después también tengo recopilación de blues Blues viejo, a mí no me gusta el blues este De mucha guitarra, con mucho solo de guitarra Me gusta el blues antiguo de los años 20. Eh, después también me gusta grupos de, de lo que le llaman americana que es como fol indie folk ¿no? eh, bueno Bright Eyes y grupos así más, más modernos dentro del folk también me gusta mucho, me gusta también el rock pero también me gusta mucho el pop Arcade Fire, December East ah y después también otra, otra, relación con, otra relación con la música es que mi chica eh, es eh, hace producción de eventos y es regidora también entonces ha trabajado mucho en, en conciertos en festivales entonces tenemos mucha relación con el mundo de la música de hecho hizo los últimos San Isidros en Madrid en el escenario de, de Plaza Mayor y ahora también hará los hará y bueno en, en eso y somos muy amigos de muchos músicos también en Mongolia tenemos mucha relación con músicos hablemos ahora de Mongolia sobre todo sí del caso. son 40.000 euros Sí, eh, lo que fue, fue así, nosotros habíamos hecho un, eh, un cartel para para un show en Cartagena, en realidad el primer cartel que habíamos hecho era sobre la... la bueno, siempre hacemos cosas con la iconografía popular religiosa, pero porque creemos, sostenemos, que la icono, iconografía es parte de la cultura popular, es decir, no es solo del que cree en él, son cosas de la cultura popular, es decir, la última cena, el famoso cuadro de la última cena, han hecho chistes eh, desde los Simpson hasta los Monty Python, ¿no? Y... y y digamos, creer que tu fe se ve, yo, yo soy ateo, ¿eh? pero creer que tu fe se ve eh, conmovida desde los cimientos porque alguien haga un chiste con una imagen es algo absolutamente absurdo. De hecho, la, la, la, las imágenes son paganas y a mí lo que me interesa de la imagen y de la imaginería religiosa es que en realidad son, es paganismo. No es, no, no es realmente parte del corpus religioso que después lo asumió por una cuestión de que no le quedaba otra, ¿no? Y entonces habíamos hecho una, uno con la Virgen cuando ganó Trump las elecciones. Justo íbamos y ganó Trump las elecciones en Estados Unidos y ahí habíamos hecho la Virgen de la Caridad, que es la Virgen de Cartagena, con la cara de Trump, porque claro, la Virgen de la Caridad, que es como la... como Bueno, hay como hay varias, que es, que es la Virgen que está sosteniendo al Cristo muerto, ¿no? al Cristo después de crucificado. Y claro, es justo Hillary Clinton, que todos creíamos que, había, que iba a ganar, termina perdiendo ante Trump. Entonces pusimos a la Virgen, que en realidad era Trump, la cara de Trump, y el Cristo muerto era Hillary. Era un chiste político, no era un chiste religioso. Y sin embargo, pues tuvimos una movida y tal. Entonces, claro, pues nos habían pedido los promotores y podíamos hacer un cartel que no fuera tan... porque tenían miedo que básicamente las rompieran el teatro. Y entonces justo en ese momento acababa de salir de la cárcel Ortega Cano y a la vez acababa de, después de salir de la cárcel, hacer una corrida de toros. Y algunos medios... Más del corazón y tal, habían titulado como el maestro vuelve a torear y tal, ¿no? Y a nosotros nos pareció un poco fuerte porque pensábamos en la familia de Carlos Parra, de la víctima del homicidio imprudente y pensábamos, oh, debe ser duro ver en las portadas de la revista el maestro vuelve a torear, el matador y cosas así cuando en realidad tu, tu familia, tu familia ha, ha muerto, ¿no? Y entonces hicimos un cartel realmente satírico, en el sentido satírico de crítica social a través de un chiste. Y no era un chiste negro, no era un chiste bestia, no era nada, era simplemente él como marciano, porque nos parecía un poco marciano toda la situación, eh, que se había estrellado con el OVNI, y porque él es de Cartagena además, y, y con un cartel que decía antes riojano que, que murciano. Y ese cartel tenía un sentido, y es que en Cartagena el mes anterior había habido una manifestación eh, porque Cartagena, eh, pues sabemos, sabemos que se niega a ser de la comunidad autonómica de, de Murcia y habían salido carteles en toda Cartagena que sea antes riojano que murciano, ¿no? y entonces hicimos eso era un cartel bastante blando bastante no era, no tenía casi ni chiste era básicamente relacionar temas de Cartagena en un cartel y, y resulta que Ortega Cano nos hizo una demanda por por faltas al honor y tal y nos han condenado ahora a pagar 40.000 euros que es una barbaridad no eso pienso cuando yo estaba en el jueves cuando fue la famosa portada de del Cheque bebé de Maneli Maneli Guillermo, que les con la corona, con con la familia real que les los condenaron a pagar 6.000 euros. Entonces yo pienso, en la familia real 6.000 euros, ¿no? Ortega Cano vestido de marciano 40.000, es totalmente desproporcionado, ¿no? Y nada, y sí, El nos pasó eso. ¿Al chico que atropellaron? ¿cuánto? Al chico que atropellaron, bueno, más allá de que Ortega Cano obviamente cumplió unos años de cárcel, pero a nivel indemnización, que es lo que nos pide él, eh, Ortega Cano pagó 181.000. Y claro, nos encontramos con 40.000 euros que obviamente Mongolia no tiene. No tiene. Y es eso. Nosotros pensábamos 181.000 por un homicidio imprudente y por, por, por acabar con la vida de una persona y 40.000 por por un cartel vestido de marciano, ¿no? Y entonces, no, no los tenemos. Obviamente, de hecho, nosotros somos una revista independiente, no tenemos redacción. Eh, somos todos, digamos, eh, somos cuatro realmente lo que le hacemos. Una, un eh, pera rusiñol que hace la parte de política, seria, periodística. Eh, Rapa carballo que es como el, el, el alma mater y el, el director de arte de todo y Edu Galanillo que hacemos también la parte satírica y, y resulta que claro, nosotros empezamos con 40.000 euros nosotros empezamos con 40.000 euros en la revista cuando cerró Diario Público, que esos eran de público cuando a mí me echaron del jueves en el 2010 pues nos juntamos y entre amigos, familiares y tal, juntamos 40.000 euros y ese fue el capital inicial. Pues el capital inicial voló, ahora estamos en la mecánica de que vendemos la revista y con lo que se cobra se paga y, con, y tal. No tenemos redacción, no tenemos, vamos, esto es casi familiar, o sea, está todo el mundo de nuestra familia involucrado de alguna manera. Y claro, 40.000 euros es un palazo, 40.000 euros es como volver a empezar, o sea, te, te, realmente peligra el proyecto, ¿no? Ahora tenemos que apelar, todavía nos queda un, el recurso de la apelación a ver qué pasa en el en la pro, próxima etapa, pero la, hay una primera sentencia que es que es condenatoria y que es por 40.000 euros, y ni siquiera se explica por qué 40.000 euros, ¿no? Porque yo te vulnero el honor y por qué tu honor vale 40.000 euros, ¿no? Porque la vida de Carlos Parra valía 181.000 y tu honor vale 40.000 euros, ¿no? Y aquí nos encontramos que por mucho que decir, aquí siempre se suele decir, no tranquilo que eso no pasa del constitucional o no pasa del sí pero estamos contando que por ejemplo están metiendo a raperos en la prisión tal cual, y de hecho por ejemplo el bueno, aparte de lo de Baltonic a mí me sorprendió mucho lo de César Stroberri también, porque es que eh, César Stroberri tiene toda una carrera histórica, entiendo no, Baltonic no, también me parece fatal lo que le pasó a Baltonic y a los demás raperos ¿eh? pero eh, ahí veo también que hay una ignorancia total de parte de cierto sector de la justicia por edad, por generación o por ignorancia, que por ejemplo no saben lo que es el rap, es decir el rap eh, es un discurso agresivo, contestatario, eh, y justamente como es catártico, en el rap tú te pasas, como nosotros nos pasamos en la sátira, exactamente igual, solo que nosotros desde el humor y eso desde el rap. Y es decir, y tú en vez de decir, este político pues me está... yo qué sé, me... este político pues pues, pues me parece fatal lo que ha hecho, lo que dices es, ojalá te maten, ¿no? Pero en realidad es una metáfora, no es realmente... De hecho yo decía hace poco que imagínate si realmente lo de Baltonic es una amenaza... ¿Qué mafioso de verdad o qué asesino de verdad o qué banda terrorista de verdad se ha preocupado en que sus amenazas rimen, no tengan un pareo, ¿no? O sea, es que demasiado esfuerzo para amenazar a alguien. <risa> Imagínate, es como... Te voy a matar. Eh, a ver, algo que rime con que termine con ar, ¿no? <risa> en el mar, en el mar. <risa> no tiene ningún sentido. Y que decía también que en el videoclip salían con armas. En todos los videoclips de rap salen disfrazados de, o, de, o de militar o de guerrilleros con AK-47 falsas. Y eso no significa que sean, que sean delincuentes, ¿no? Es totalmente absurdo, es totalmente absurdo. Yo creo que acá hay una... Eh, hay, hay un sector como que yo creo que no está entendiendo determinadas contraculturas que no son nuevas, podemos decir que son juveniles, pero no son nuevas, el hip hop ya viene de los 80, o sea, me refiero a que se han, se han quedado, no sé, se han quedado ahí escuchando a... A las folclóricas o algo ha pasado Porque no no han terminado de entender toda la contracultura que hay ¿Y cómo puede ser que veamos South Park? Yo soy fan de South Park, soy fan de Sacha Baron Cohen Que ha hecho Borat, El Dictador, eh, Bruno Varias películas que son totalmente bestias y salvajes no Padre de familia, la, la serie de animación ¿Cómo puede ser que en los canales de televisión y estemos tan acostumbrados a ver la vida de Brian, de los Monty Python... Eh, South Park, Padre de Familia... Las películas de esa Cohen en la tele... Que son mucho más salvajes de lo que hacemos nosotros... Sobre Trump, Bush... Políticos americanos, Merkel... Y no pasa nada... Sobre el primer capítulo de South Park... Es una lucha a muerte entre Cristo y Papá Noel... Para ver de quién es la Navidad... Y se cortan los brazos... Y, y nadie les hace juicio... o Por lo menos en España nadie se ofende... Porque eso lo estén dando en la tele... Porque viene de fuera... Pero si uno desde aquí lo hace le cae la de Dios es Cristo y le cae una multa de 40.000 euros o va preso entonces no tiene sentido, tú no puedes poner la tele y ver en un canal de videoclips, videoclips americanos de raperos que están diciendo barbaridades y que están con armas y hasta hacen actuación de que se disparan y luego lo hace un rapero de aquí y resulta que le dan dos años de cárcel, entonces me parece totalmente absurdo, de hecho sin ir más lejos que la pasan todo el rato en la tele la película eh, Atrápalo como puedas de, de, de la comedia que yo soy muy fan también eh... No me acuerdo si es la 1 o la 2 que termina, el, el protagonista <ríe> termina salvando a la reina a la reina de Inglaterra. Entonces termina tirado arriba de ella y la reina de Inglaterra, que es una actriz, pero que es igual a la, igual a la reina, eh, como con la falda subida y él arriba como, como, vamos, como si estuvieran teniendo sexo y no han prohibido esa película en Inglaterra ni le han metido una multa ni han metido preso a los directores por una ofensa a la corona se sobreentiende que es parte de la cultura popular el reírse y tal de aquellos que tienen, son personajes públicos o que tienen algún tipo de poder y eso viene desde los griegos es que no es nuevo es que viene desde el siglo 7 antes de Cristo ¿no? ¿Y qué pasó aparte en este país que teníamos? Un Quevedo que era totalmente salvaje, con un humor demencial, donde la obra literaria más importante del castellano es El Quijote, que es una obra paródica y satírica, que burla a las novelas de caballería y se mete con todos los prototipos de la época, donde eh, teníamos, eh, más llegando para aquí, a Gómez de la Serna, teníamos a, eh, digo, cosas en la literatura, ¿no? Tené, teníamos después en el humor a, eh, a Gila, a Berlanga, a Ascona. Había un humor negro en España que se admitía de manera absolutamente natural y de pronto nos estamos ofendiendo por cosas que hace 20 años eran, eran normales y nadie se ofendía, ¿no? A continuación os contaremos una entrevista a Jordi Amorós, autor de historias de amor y masacre y Nino Taira las revistas El Jueves y El Papus. No, no? Yo, claro. eh, eh, sí, desgraciadamente. Es... Está actual, pero bueno, no pasa nada. Vance está a y ahora pues torno a comenzar y siempre es lo matéis. Espera que vos te comenzarás, no comenzarás al Papus, comenzaría a ¿no? Bueno, sí, al Papus, eh, va a una revista que es de Matarratos y después una, una, una revista que es de Barrabás que es de fútbol y después va a pasar directamente al Papus porque era una cosa que todos se llaman Matéis. Y digamos que de esta etapa hay varias cosas a destacar, la primera es ¿Cuántas eh, veces, por ejemplo, dirías tú a un, ju un juzgado simplemente? Bueno, yo en este aspecto me parece em que tengo un récord las historietas que hi han aquí todas son de una monja, que me em parece que me em iba 70 o unos 70, debería ser un año y pico, hasta que el, bueno, a mis informaciones el Consejo de Ministros va a decir que si se retiraba una otra semana tancaban tancaban los por para siempre y yo es fui fe la última que no sé si está por aquí que es que la maten, que surt un tío de un CCD que era que mandaba ya y pega un tiro la mata y se acaba la historia y hi van a ver nuestra que cada uno tiene un, un, una querella criminal pero en la y en es como dar un matiz cara pero de odio no de de, de, de odio es lo y, entonces, en 70 que el su... el dice y vamos a ver si todos se expedían y se va a condenar y se va a la y se va a pérdida de la si eso en total pues va a ir a 140 a, a, jurar, a, a ver el jutge, a Judge para que esta señora si se decir que si las 70 la páginas sí, de... inclusive 70 querellas una para cada una si sí, siempre sí, de... si sí. eso es un récord que tiene que era la vida de la y vamos pues bueno pues ya vamos va... Se va a morir y la semana siguiente va a surgir una otra persona que se hizo milagro, que fue a Matéis, pero era un padre. Fito, un... Pero vamos, en aquella época no, no, no tenían. Era, era, era cosas que se vino a fe, aquella época. ¿no? Era un, un mandato de que se vino a fe que no se podía fe. Cosas que hoy día, pues, más veo ahora y son eh, políticamente incorrectas. Pero en aquella época era una otra época que se da en entender, ¿no? Yo, pues, yo estaba. <coughs> Hombre, es un, un, un paste de la apaya que está pasando en esta gente, que es de historias de amor y masacre, que se es va comenzar a comenzar la vida de Franco y era una bestia. Ahora no se podía hacer. Yo creo que la visto hace poco y digo ahora eso no se es podía hacer. Y yo, bueno, pues, eh, aquella época, pues, había fe y a mí hubo episodios, pero también, que es la vida de una persona con síndrome de Down, a hoy día, yo una en veré, me un muy pero... Eh, de la persona... Pero hoy día no lo haría. Pero en aquella época se había hecho todo lo que no se podía hacer. Era, era una norma de que si se podía hacer no, no valió la pena. Y ahora, por ejemplo, yo cuando veo un dibujo <coughs> actual que hace humor y que hace un chiste de Reyes, a mí me em hace gracia porque hoy día es por fin... No tengan gracia. La gracia era cuando no se podía hacer y cuando tenía. porque era una manera, un revulsivo, era una manera de protestar. Ahora que se puede hacer muchas cosas. y que hay algunas cosas que nos comienzan a no poder hacer, pues eso es lo que se de hacer, ¿No sé? Delito de odio, pues. Delito de todo, no sé qué. Pues es una ha cosa de fiar. El amor es sátira, no es. no fa mal a ninguno. No creo que si. Sí. es una manera de conscienciar a la gente que. Don, com va la situación decir, pues tenim que hayan han hayan grafiteros, hayan eh, gente que que, que que fa una una un vamos, una professor y fa eh, Sant Andreu un mes sagrat, pues yo creo que es una ha cosa de porque precisamente para si no no es pot fer, i aquesta torna la, la torna a ser gent que ser perseguida y se condena a un señor porque hace un rap de tres años. Es una barbaridad. Tres años de prisión para hacer una canción. Eso es, es inexplicable. Me ¿no? voy a decir muy... muy... dónde estamos. Vamos. Estamos en una época de cambio. Y que no creo que es pues, pueda parar. Eso ya no es por para parar. Antes comentaba ¿no? que causes, las cosas de la muerte hoy en día serían imposibles. ¿Serían imposibles por la evolución de lo político correcto y el humor, porque el que se llevó sobre todo el Papus era un humor muy, mol negre. Eh, ¿No se podría hacer por la evolución del gusto del humor o no se puede hacer por esta regresión democrática que estaba comentando? Yo creo que nos parece un problema de... biológico, ¿no? Mi opinión es que en aquella época pues, los humoristas tenían muy mol malet. ¿eh? Y hemos revisado de... porque pasaban cosas gravísimas. Podían matar a un señor con alta muerte y cosas muy mismas yo pienso que y, entonces, en aquella época pues, los humoristas. Y después me repito, pues era un reflexo de la época, ¿no? Y ahora, pues, eh, está teniendo mal. Y ahora, pues, la eh, gente que fue morada, pues, está acostumada, eh, digamos, entre paréntesis, de una democracia, que decir un cabungue. Y ahora, no te mal, es una cuestión biológica, ¿no? O sea, eh, después de muchos años de tener. Una testosterona que surpa las ellas y te mota rabia, pues surge de qué tipo de humor. Y hoy día, pues eso no pasa. Por lo tanto, es un humor amable que siempre que torne a comenzar eh, a cabrillarse, una miqueta, porque. Eh, es contienen cosas que son. No sé, si miras a Morio Masacre, veo a Franco que estaba vivo eh, ranchando como un tosino y cosas que hoy día no, Vamos, yo creo que eso no se puede hacer, que és, delito de odio, eh, ley mordaza de que se ahora, pues, pues lo impedirían o eh, los editores no se atrevían a publicar o o no sé por qué motivo, pero yo creo que estoy hablando de humor de fa 40 años, eh, y que ahora veis que si es un humor que hoy día no se podría hacer, o que corre para él por muchas razones, pues los, los editores están aquí por ganar su vida, no están aquí para hacer por vender y por hacer negocios, ¿no? La historia de Mori Massacre, digan, participaba, tú eres el animador, el director de la película, participaba en un de esa época entre Ace Jenk que hoy en día está muy reivindicada, digan, perdón, Telmón con a ser Gila, pero que realmente Gila era un señor de un humor negro, pero negro. Sí, sí, sí, sí. En aquella época... No, ahora, en apólico que este va a ser un... Una bienvenida a la democracia. Va ser una celebració de que Arias podía decir todo, podía hablar todo, porque teníamos una democracia, democracia que comenzaba y no sé qué era y podíamos celebrarlo. Y ahora, pues, después de 40 años, es al revés. ¿no? Estoy a punto de comenzar la película de Mores Más Sagrados, en un otro título, que sería la despedida de la democracia. Porque es se, se cerca no es una despedida porque y es que eh, a base de que se estrene pues marcharemos los a, a, a, a, a moristas porque nos marchamos un país que no hi hagi, eh, que no haya sido la, la ley que está la mordaza y que no haya sido eh, porque no no estallaremos un pelo pidiendo que ya poco ahí se llamaba Jet que, que tenía me llevaron y ahora pues están conversando la situación pues pues cosas que se tenían pues, que explicar y vamos pues lo diré pero sabían que después de después película, se de la película surgieron otros papeos per porque no vamos a acabar como pues de un la película está ja, o... preparada ya Está preparada ya, falta no me es falta hacerla ha conversas conversado los productores i i esperem fer poder fer molt aviat perquè serà una paua molt igual nosa sí. temas del dia. També serà igual juntar humoristes perquè eh encara bueno, s'han un pila massacrer en els freds sí. de la època. Sí, sí, sí, de sí de bueno, llibre, es, la... sí, sí, bueno, els mateixos a veure dels que van fer, si eren 10, pues la mitat s'han mort, eh? I llavors, pues, a, a els morts de fer un homenatge i als nous, que ja és gent jove i actual, pues sos i Intentaré potenciar la mala hostia que teníamos en aquella época, que creo que se puede conseguir, pero si, si veo a Oscar o veu a, a, a mi mismo o veu a, a, no sé, a al o toda esta gente que había trabajado en la primera época, estado desejando ahora cosas también, eh? pero echadas, ¿no? Y bueno, qué pasa. Eh, ¿De los nuevos pueden decir algún nombre? ¿De los nuevos? Sí, bueno... Al principi, lo que volen fer perquè ha sortit molta gent i hi han noies també. Eh, al principi, lo que fa és una una minisèrie. I ja van hi ha gent nova, com pot ser el Cap, pot ser el Fe, aïnol, el, al el Kim, bueno, que és en antic també, però hi ha gent jova també. Eh, al Farruco hi ha gent jova que té una noia que se diu Mamen, que té tiene... Y hay gente que tiene ganas de hacer cosas como estas, ¿no? Pues lo haremos a y es por a que parlin on es para rindar, por Los temas eh? que ya ja sabes tú quiénes son, que, que son los de siempre, ¿no? Pero intentaremos hacer una despedida eh, diguem, eh, digna y un homenaje a alguien que va a trabajar, como puede ser Gira, como puede ser Peric, y a un fera, hi ha y el Forges y todo esto, gent hacen un homenatge a eh, cosas que deien el Perich mismo, de historias que son perfectamente actuales. Con lo que pasaba llavors i ara se me han hecho pensado desde hoy, que después de 40 años tiene ¿eh?, algo así, que eh, vale, o sea, Ahora mateix estem en un segle así se organiza en Carrevolta, que digan va sobre la Semana Santa, mm. en el caso de las angustias de la cruz está claro que quién es la, la relación. Eh, pues hay grupos de música que vienen así que fan un poco eso, ¿no? Y esa provocación contra la Iglesia Católica, mm. ¿cómo ve? ¿Son un, ellos espirituales del que fece el papus o... Bueno, religioso es un tema como, que recurren, ¿no? Que ya porque no se podía, todos eran más buscar ellas, todos eran para a la religión católica. Ahora que es más que si el matéis, pues es un tema de... De, de hoy y de de siempre ¿no? o sea, a mí no ya he fet eso no busco otros temas més una mica más, más, diría més europeos ¿no? porque España está inmersa en una, en, una, en, una, en una Europa que más o menos todos van para el nomás a mí no llevamos pues sabe una mica tiene monta europeo yo, en aquel momento que comparsa los, los, los migrantes como cómo persegue las libertades y cómo se junta para defensar los, los lobbies y tot aquestes historias que, que se han explicado, yo creo que se han explicado, ha de conocer, ya lo sabes, pero que eh, este ya lo sabes tú, que los diarios y las televisions y generalmente un 90% de la información está meditada para los lobbies y las bancas, y entonces eh, muy poca aparte de cuatro horas que trabajan per internet y eh? pensas que la gente está consensada y eh? que sabe de qué va la cosa y el único programa de humor que hay aquí es el de COVID el único, y pensas que el mira tothom y es roto que miran pues un millón y mig de personas y en cambio el salva mío el miren 5 millones Yo entonces eso es una mica perspectiva del país donde vivimos ¿no? o sea, yo creo que el humor pues Está así seguir simple que es crítica. ¿La bomba del papus podrá repetirse o con que ya tienen llanera no os fa falta? a <laughs> Muy buena pregunta. Ah, digo al llanera que, digo, una de Cali y una de llanera, ¿no? Aquel señor, pues no sé, escúchame, eh, es un mandado, Fauca, mala ni demás. Pues, eh, yo creo que hoy día, no creo, no creo que es sin bombas, no creo, no creo que vamos a Massa María, una barbaridad, ¿no? Yo creo que eh, sería apuñarse a nivel de jihad, a que por la bomba, a capturar el Hebdo, a capturar el Hebdo, a capturar el que Eso Necesitas más años para crear una, una generación de gente que sea capaz de hacer eso. Y aquí en Cara creo que no ha sido una TEMPS, pero ya arriba ya. Esperemos que no. Pero... A continuación os una entrevista a Mauro Entriago. ...autor de historias como El demonio rojo o Ángel se fija... ...en revistas como El víbora o El jueves. Lógicamente todo lo que hago es en paralelo a las demás cosas... ...lo que no te sé decir exactamente cuando estaba haciendo un disco... ...qué estaba dibujando, ¿no? Tengo que acudir a mis agendas para... ...para saber qué, qué era lo que estaba haciendo en cada momento. ¿no? Entonces digamos que en tu caso la trayectoria musical... ...empieza a finales de los 90 o mediados o...? Pues en realidad yo empecé a tocar la guitarra muy tarde porque todos sabemos que si no empiezas a, guitarra, a tocar la guitarra cuando tienes 12, 13 años, eh, nunca se acaba de saber tocar bien. Pero sí que empecé a cantar. Yo en el 82 yo tenía un grupo punky que se llamaba Letrinas y, y tocaba con ellos en Vitoria. No llegamos a tocar nunca en directo, pero que sí ensayábamos y llegamos a, a grabar algunas maquetas que se pusieron en la radio. Y luego estuve colaborando con distinta gente y luego ya cuando me fui a Madrid en el, a finales de los 80... Entonces, sí, ya me reuní con, con mi compañero Enfate Esteban, eh, Alejandro Garmendia, que usaba el nombre de Fifo López, y, y empezamos a ensayar en su casa y tal, acabamos añadiendo al grupo al famoso Juanjo Pedregosa, que era un señor que nos superaba mucho en edad y en y que eh, hacía otro tipo de música y que lo mezclamos todo junto, hasta grabar los los dos Cps que sacamos con Fat Esteban y luego años después cuando FIFO López se fue a vivir a, a Nueva York y a seguir su, su carrera de artista y tal eh, hice Esteban Light con otros dos amigos del mundo malasañero y ya hicimos un grupo eh, un, un poco más normal en cuanto a que teníamos una formación que y tenemos, porque seguimos después de veintitantos años que se que, es, que puedes ir a tocar en directo sin necesidad de, de cambiar alguno de los instrumentos por algo grabado porque con Fat Esteban sí que nos pasaba eso que como solo éramos dos pues teníamos que llevar cajas de ritmos o eh, cosas programadas ¿no? y en cambio con Esteban Light es un es bajo batería guitarra y una chica que, que canta además de, de yo y entonces pudimos ir a hacer un, unos pequeños conciertitos. Una cosa más normal podemos decir que era proto indie ¿no? O... Sí, sí, podría ser. Porque, Bien. sí, en realidad era pop ruidoso y, y luego el indie evolucionó hacia eso, ¿no? ¿En el caso de Letrinas, que has dicho, que era rollo rock radical o...? Era proto-rock radical, porque era en el 82, todavía no habían empezado, pero eh, bueno convivían con nosotros en Vitoria grupos como los Freaks, de los que luego, por ejemplo, Juanjo, que era el cantante, acaba haciendo letras para, para Cicatriz, o sea, eran, todavía eran pequeños grupos que, que estaban eh, pronosticando lo que luego sería el rock radical vasco, ¿no? Uh -huh. Vamos ya, Esteban Light. Podemos decir que es un, un spin-off de, de Fat Esteban, ¿no? Eh, la idea, como cuando empezamos a, a tocar, eh, recogí algunas canciones que hacíamos con Fat Esteban. Bueno, de hecho, recogí las que había compuesto yo, las que había compuesto Fifo, ¿no? Eh, me parece que si ponía un nombre distinto parecía como que estaba robando las canciones de otro grupo entonces pusimos un nombre que se pareciera al anterior que dejara claro que era una evolución de, de Fat Esteban ¿no? y de hecho en, la, en, en el primer disco hasta volvimos a grabar pues, un par de canciones creo. supongo que a la hora de, de crear letras es utilizarás el mismo criterio que ahora claro, hacerte es que es lo que te salga de la polla, ¿no? Porque vamos... Eh, resumiendo, la, el protocolo es prácticamente el que acabas de indicar. Pero sí que eh, me suele pasar con aquellos medios con los que no me gano la vida que soy más libre para hacer lo que me salga de la polla. Entonces, eh, si se me ocurre algo que es chistoso y que puedo contar en forma de historieta, claramente, pues lo cuento en historieta. Y, si se me, y en cambio, si tengo algo que no sabía para qué usarlo en concreto porque es como más intangible o, o no lo veo en forma de historieta, pues lo uso para canciones, ¿no? con lo que hay hay muchas ideas eh, raras sueltas por ahí en las canciones de Esteban Light, ¿no? Ideas raras como por ejemplo dedicarle una canción a toda la clase de, de octavo C octavo ¿no? Octavo A, octavo B A, ah, octavo sí. ¿Cómo nace la idea? Pues eh, la, eh, la verdad es... Ah, sí, sí, sí, sí, sí que me acuerdo, voy a decir que no me acuerdo. Eh, pues viendo un álbum de fotos que de repente me... Haciendo mi álbum de fotos que me... Llegó a mis manos una foto de toda mi clase de octavo de y empezamos a decir, ¿este quién era? Este era fulanito. Este no sé quién. Este, este tal. Y de repente decía, ¿si Macazaga? No, no. Macazaga yo a la C. <risa> Entonces recordando los nombres de todos se me ocurrió hacer una, una canción. Luego curiosamente esa canción que, se, que fue para para Fat Esteban, luego cuando... Pues, no sé, cinco o seis años después la volvimos a grabar eh, mejor o con una formación un poco más coherente eh, con Esteban Light. Hicimos un videoclip y el videoclip sí que usaba la foto original con la que me había inspirado para hacer la canción. Se hizo una especie de círculo. ¿no? La foto que sale en el videoclip sí que fue la foto que me sirvió para hacer la letra. ¿Qué es la que está en el canal de YouTube. En tu sí. De YouTube? ¿Y, por ejemplo, la gente de que iba a tu clase ¿Se ha enterado o no se ha enterado? Pues cuando sacamos Los discos hubo dos oleadas Cuando salió la versión de Fat Esteban y La de Esteban Light Y sí hubo distintas reacciones Al principio, claro, como van los tiempos Las primeras reacciones eran En, en los bares, me acuerdo de una discoteca Una vez que me vino Ochoa de Revi, Que se me había olvidado de él decía Yo estaba ahí Joder, ¿por qué no me sacaste? Y, y aparte que estaba en la foto luego me vino otro que me dijo yo eh, a mí por qué no me has sacado y digo hostia, pues sí que venía sacado de GB pero es que no estabas en la foto es que ese día estaba enfermo y digo pues yo qué sé no me iba a acordar también de los que no estaban y luego una chi y luego ya en la versión de Esteban Light una chica ya era época más de redes sociales un, una chica me escribió para decirme que su novio estaba cabreado que no me lo decía porque me había equivocado de su apellido y era verdad también no me acuerdo si era... Creo que era Barredo y le había puesto otro nombre. Otro nombre de otro que venía de otra clase, ¿no? Y decía, joder ya he hecho bastante. O sea, el 95% me ha acordado. Muy bien. Y, y eso, eh, entiendo a la rama creativa no hay mucho más que decir. Aparte de que haces lo que te da la gana. Otro de tus temas, no sé si decirle surrealistas o no, es el de un acuerdo para follar. Un acuerdo para follar, ya sabes... Eh... Eh, fue un pequeño discurso que tuvo Zapatero en el que al final se, se, se equivocó. No se sabía muy bien qué era lo que quería decir, porque no está claro. ¿no? Pero al final decía que habían llegado a un acuerdo para follar y había como cachondeo en aquella época en los blogs y tal, Y, y hice una canción en cinco minutos y me grabé yo tocando, hice un, un, un Proto youtuber, <ríe> una vez más, me grabé tocando la, la canción y luego fuimos al local y la le hicimos unos arreglitos y la grabamos. Y ese disco, por cierto, eh, sabemos que le llegó a Zapatero porque se lo regalamos a un tío que conocemos que trabajaba en el gabinete de prensa de Zapatero. Y entonces, no sabemos si lo ha escuchado, pero llegar le llegó. Igual no le sentó bien. <ríe> que cuando le llegó era cuando ya se iba a ir, en el disco que le hicimos llegar a Zapatero, Ignacio, el batería, le escribió para que lo pongas en tu último guateque. Y, y igual se lo tomó. A... Sí, un poquito de cachondeo. Y, bueno, la letra es hecho en cinco minutos. La letra es básicamente... El... La letra no la hice, la, la transcribí de, de un YouTube en el que salía Zapatero diciéndolo. Que también es curioso porque la gracia no está solo en el en la equivocación final de, de lo de, de que diga que habían llegado a un acuerdo para follar, es que el discurso entero es, es una demencia. Que la gracia de la canción está de Zapatero, que no está solo en, lo de, en la confusión final de, de que dice lo del acuerdo para follar, sino que, es, que no es solo el final el que es un descojono cuando se equivoca y dice lo del acuerdo para follar, sino que todo lo que dice es absurdo, porque hay un momento que dice, por ejemplo, que estamos ya en la cifra de turistas hacia cómo es de turistas españoles hacia Rusia estamos ya en la cifra de 500.000 turistas al año, pero ¿de dónde sacas esas cifras? 500.000 turistas años quiere decir que en, que en que en tres años el, el 20% de la población española está en Rusia, no tiene ni pies ni cabeza, yo no creo ni que ni que haya tantos turistas hacia el, hacia todo el mundo, ¿no? Era una cosa que había improvisado y salió así de demential. Por otra parte no sé si sabes... De mis proyectos musicales Solo conoces hasta Esteban Lai Es que tengo otro proyecto después de eso En paralelo ¿Es lo de paralelo. grabar a dibujantes mientras están trabajando? Eh, bueno, lo de los dibujantes Mientras están trabajando Está metido en mi banca de, tires, de Tirexitone Pero Tirexitone es un Un proyecto de musical Que tengo en solitario De cosas que grabo en mi, en mi iPad Normalmente cuando voy en Viajes en tren me aburro y me voy grabando pistas un de otra y me hago mis cositas. ¿no? Que son pistas, digamos, eh, podemos decir, electrónicas, sí. entras, son todas instrumentales y bueno, dentro de eso... Hay alguna con voz, hay alguna con voz. Y de hecho, la, el dos o tres que he hecho con voz de Tirexitone pasa un poco lo mismo que pasó que de Fat Esteban pasaban a Esteban Light. El otro día estuvimos ensayando con Esteban Light y vamos a hacer alguna versión de las de Tirexitones hechas con instrumentos tradicionales, ¿no? Pasar de la electrónica al pop rock. ¿Podemos decir que hay nuevo disco de Esteban Light a la, o como mínimo nuevos temas? Eh, a ver, temas hay siempre, me salen por las orejas. O sea que sí que hay. Lo que, pero el disco de Esteban Light, hasta que salga el nuevo, que sí que hay proyecto de hacer un EP en, en, dentro de un tiempo, pues pasará un rato porque tenemos... Eh, no solo que ensayar las canciones, sino decidir hacia, hacia dónde queremos ir a, para que tenga una pequeña coherencia el, el, el grupo de canciones que elijamos grabar. ¿no? El, el tema este, por ejemplo, del proyecto de los dibujantes grabando se dos trabajaban, que había uno que enviaba, no sé, un, había uno que creo que era Radio Nacional de España de fondo y el vecino haciendo no sé qué, o una impresora colgándose. Sí, que de dónde salió o cómo... Pues en realidad esto empezó de que el disco de Cabeza a Fuego, sabes que es Cabeza Fuego, el músico este, Navarro, en el último disco que se lo editó Outsider, varios dibujantes hicimos una historieta que se publica dentro de un TV que regala el, el disco y al principio eh, Cabeza Fuego tenía la intención de que los dibujantes les diéramos ruidos para incorporarlos a las canciones y no eran necesariamente de, de su trabajo pero la gente le mandó algo y al final acabó, no lo usó y, y a mí me dio un poco pena los que yo había usado porque me habían parecido graciosos que era el posca agitándose, la impresora eh, imprimiendo y entonces eso me dio la idea. Dijo, este me gustaría, pero que, que lo hagan muchos dibujantes y de distintos sitios. Que de un que cree un ambiente y que, y que te dé que pensar de dónde están dibujando cada uno. Y es muy gracioso porque todos los dibujantes tendemos a pensar que en nuestro estudio hay una bronca terrible. Y entonces grabas de repente. Uno había grabado al vecino haciendo can, can, otro... Eh, yo qué sé, las campanas de la iglesia y de repente va Manel y graba debajo de su casa un estruendo con una batucada que te cagas con la que tenía que haber trabajado durante una semana ¿no? pues bueno creo que, que ya lo tenemos todo eh, hay muchos dibujantes de TV a lo mejor que sí que tienen otras pues por ejemplo en este caso actividad musical ¿por qué te crees que existe esta no sé, este movimiento entre disciplinas, sobre todo en el TV más andar no. Eh, en su momento esta unión entre, entre la música y el y el cómic yo creo que venía de que eran eh, medios de, creativos que es, a los que se podía recurrir con pocos medios y que daban mucha libertad creativa que por ejemplo el cine en su momento no se podía acceder porque era muy difícil llegar a él y además una vez llegabas pues era... Eh, caro y, y, tenía, y, si, y si habías conseguido hacer una película la gente te iba a poner imposiciones la productora y no iba a ser tan libre. Pero con el tiempo yo creo que, que ahora lo que sucede como ya hacer películas o hacer cualquier otra cosa creativa no es tan caro, lo que sucede es que tendemos a que cada vez más gente hace todo tipo de cosas. que Yo cuando empecé les decía tú haces lo mismo, tocas, que pintas, que dibujas... Ahora, lo raro es la persona que no se dedica a varias cosas. Yo creo que cualquier dibujante de los que hay aquí, a no ser los mayores ya de 50, no. Pero cualquiera de todos los que están aquí hoy dibujando, firmando, todos tienen un grupo, o han hecho un guión para un corto, o trabajan en una radio. Todo el mundo hace de todo. Es, es un poco el, el hacia dónde fluye el siglo, ¿no? En gente tú fuiste libre para hacer lo que quisiste? O... Eh, no, no. Fui libre para hacer el, el guión original hasta que eh, de tantas reescrituras acabó ya en una cosa que no era exactamente lo que había pensado yo. Y ¿no? fins así arriba este programa extraordinario dedicado al mundo del cómic. Esperemos que haya un audit de la experiencia y no olvide que cada semana vos portemos algún convidado nuevo.